Hola amigos de Ecuador, un saludo para cada uno de ustedes, el día 3 de septiembre vamos a estar en la ciudad de Quito desarrollando una conferencia de mentalidad de riqueza. Si usted sigue nuestra página y usted comparte la filosofía que constantemente nosotros alentamos, entonces usted tiene una cita el 3 de septiembre en la ciudad de Quito, ciudad en la que vamos a hablar sobre el pensamiento de riqueza, el pensamiento ganador sabe Hay personas que por más que trabajan, trabajan, trabajan y se esfuerzan, no logran avanzar. Y cuando te preguntas por qué pasa eso, te das cuenta que esas personas en el fondo, muy en el fondo, están peleadas con el dinero, están distanciadas del dinero. Y alguien decía, si usted quiere riqueza, una de las primeras cosas que tiene que hacer es amistarse con el dinero, es acercarse al dinero y eso exige un cambio de mentalidad. Así que, 3 de septiembre en la ciudad de Quito... Todos los detalles aquí en el enlace.